Gracias por la invitación, eh, yo me llamo Renato Di Nicola, aquí represento el Foro Italiano de los Movimientos por el Agua, lo que ganó el referéndum contra la privatización en Italia, y al mismo tiempo como representante eh, del European Water Movement, que es una red eh, de eh, grupos y de redes europeas que se interesan del agua eh, para la defensa del agua contra la, eh, decimos, la Comunidad Económica Europea, que quiere privatizar a veces este bien común. Eh, hemos participado uh, desde mucho tiempo a todos los foros que se han hecho hasta ahora, los foros alternativos, por varias razones. Una es que si nosotros no hubiéramos organizado de contraforo todas las veces que la multinacional se reunían la población general no supiera absolutamente nada que hay un grupo privado formado de multinacional que convoca eh, eh, profesores universitarios, eh, mucha gente que trabaja por ellos, que se presenta como neutrales, y cada tres años ellos convocan el poder público a hablar del agua. Para nosotros es una metáfora concreta de que de, de la manera de cómo el neoliberalismo, el capitalismo actual financiero, quiere gobernar el mundo. Grupos privados que hacen su interés privado convoca el poder público. Es un desastre. Si nosotros pensamos al bien común agua, es peor. porque Mientras que nosotros, cuando hablamos de agua, pensamos que eh, podemos limpiarnos, que podemos beber, que podemos disfrutar, que podemos hacer. Eh, para ellos no es eso. Para ellos es una manera para traducirlo en capital y eh, ganar. Punto. Si usted se imagina qué puede pasar con el acuífero guaraní, ¿Mm? que puede dar de, de, de, de beber a millones de personas por mu muchos años, si la multinacional se pone en conjunto y, y, y uh, decimos se ponen a gobernar este bien estamos uh, mal desgraciadamente mal ellos no necesitan la democracia para acapararse el bien público acapararse la fuente ¿Por qué? porque se ponen de acuerdo con el dinero nosotros somos diferentes porque para construir un contraforo tenemos necesidad de tiempo tenemos necesidad de democracia porque para nosotros la gestión la organización de nuestra relación con la naturaleza y con el agua, significa vivir junto al agua, somos agua. No estamos hablando de algo que, te, de que tenemos que aprovechar. Así que eh, la, la oposición eh, a la, eh, al, eh, al Consejo Mundial del Agua, que organiza cada tres años el Foro del Agua, es esta naturaleza, es la naturaleza de democracia, sobre todo, porque ellos... Eh, de, eh, deciden, y discuten y organizan y consejan a los gobiernos de cómo privatizar y comercializar el agua por eso que no hay posibilidad de discusión eh, nosotros discutimos obviamente con las personas eh, que pueden ir allá ¿no? de, hemos siempre discutido con todos hay muchas delegaciones que a veces van allá a hablar al foro oficial pero después vienen también a escuchar lo que pensamos nosotros pero es diferente de legitimar un foro oficial de las corporaciones. Por eso que estamos acá, eh, nosotros hemos construido en el tiempo, mano a mano, no solo yo, obviamente, pero en el tiempo, desde, sobre todo a partir de Ciudad de México de 2006, hemos acumulado fuerzas, conocimiento, capacidad de hablar a todos, porque no todos venimos de la misma cultura, no todos venimos de las mismas raíces, de la misma eh, con, conexión sentimental con la naturaleza. Y por eso que eh, ya estos encuentros alternativos sirven para conocernos, para entender cuáles son las palabras nuestras que pueden unificar eh, la lucha de todos los humanos contra esta bestia que es eh, la, la, el capitalismo financiarizado. Ahora, por eso que estamos acá y hemos aportado nuestras experiencias, y quiero eh, subrayar una cosa que eh, después de México hubo el, el, el foro alternativo en Istambul y, me, y eh, de día hacíamos el, el contraforo y de noche junto a gobiernos progresistas eh, asesores elegidos en lo, los gobiernos o en las diputaciones hablábamos de la cuestión del derecho humano y en 2000 y por eso, y fue por eso que hemos obtenido que la ONU en 2010 eh, declaró el derecho humano. No vino de ninguno del cielo, vino de una lucha y de una correlación de fuerzas nuevas. Afortunadamente, en aquel momento teníamos, teníamos más gobiernos que estaban con nosotros, pero nosotros hemos hablado también con todos los ministros que estaban allá de los gobiernos progresistas y también con otros. Y, y, y hemos obtenido esto Obviamente Como cualquier ley, cualquier referéndum Cualquier eh, cosa legislativa El declarar Que hay un derecho humano No significa que, eh, que concretamente Se ha aplicado Así como pasó en Italia Que se votó, el 95% de la gente Votó contra la privatización Pero ellos, eh, por los poderes De, de manera disfrazada Intentan eh, llegar a la privatización De otra forma yo creo que la lucha grande que tenemos que hacer es eh, contra la mentira y el falso neutralismo eh, de quien tiene el poder. Que eh, piensa y dice de ser neutral mientras que no es absolutamente neutral. Tenemos que quitarle la cáscara y sobre todo entender que nuestro, mientras que para ellos es el dinero la base fundamental para eh, existir pobrecitos, para nosotros el poder concreto somos nosotros son los pueblos, son nuestra naturaleza es nuestra madre que eh, nos da vida y sin la cual no somos absolutamente nosotros tenemos esta fuerza no tenemos la fuerza del dinero pero tenemos la capacidad de pensar de luchar de, de unirnos y esto de eh, es lo que se está haciendo desde acá para el 2008 en Brasil en Brasilia será una de las etapas de un de, no será solo un evento, será una de las etapas que vamos construyendo para que, eh, para cambiar la correlación de fuerzas en el mundo sobre estas cosas, porque si no cambiamos la correlación de fuerzas sobre esta cuestión, hacemos academia justa, buena, romántica pero no vamos a cambiar las cosas nosotros justamente tenemos que es un foro alternativo justamente radical en el sentido que se hemos arriesgado la tierra a nuestra madre y estamos eh, arriesgados a las cosas más importantes de la vida eso no significa que no tenemos dificultades la tenemos y por eso que eh, lo, todo lo que podemos hacer para transmitir lo que se ha hecho y ver la mañana lo haremos eh, en los momentos de las dificultades porque habrán dificultades siempre tenemos dificultades nosotros pueblos hay una, una fuente fundamental que es la democracia nuestra una sola cosa cuando hemos tenido que hacer el referéndum en Italia no teníamos ni un centavo no teníamos una transmisión televisiva también la de izquierda no nos invitaban a hablar nosotros que hemos promovido el referéndum ¿qué teníamos que hacer? Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos pedido al pueblo, a nuestro pueblo, de decir: mira, si tú quieres la removilización, quieres combatir la privatización, tienes que ayudarnos, darnos fuerzas económicas, porque tenemos que hacer eh, todos el conjunto de cosas. Y toda la campaña, y son miles y miles de euros, fueron financiados de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque teníamos la idea que nosotros, también nosotros que estamos agua. Acá somos una parte del pueblo, no somos el pueblo. Así que eh, nuestra referencia fundamental es, es él, eh, es el pueblo porque es el pueblo que nos puede dar fuerza porque eh, nosotros somos pueblos, no somos ni vanguardia ni poderes del pueblo, somos parte del pueblo que lucha para su liberación. Gracias. Eu ia anunciar aqui Antes de passar para a próxima é, Oradora aqui Que aqui a gente está com a, Algumas entidades Depois eu, eu, eu anuncio outras Mas está o companheiro é, Valdir é, Eu não vou saber falar sobre o sobrenome dele Que é da direção nacional Do MST Está presente aqui A baixa Mundial É do Clima, a Frente, a frente de Luta por, por Moradia, o Movimento dos atingidos por Barragem, o Movimento de Defesa dos Favelados e a União do Movimento de, de, de Moradias de São Paulo, o PROAN, o Coletivo de Luta pela Água de São Paulo, é, a Central Única dos Trabalhadores, a Federação Nacional dos Urbanitários, a Cáritas, a Internacional de Serviços Públicos, a FENTAP do Peru, a, o SEDAC consegue do Rio de Janeiro, o SIN que é o Sindicato dos Trabalhadores do Espírito Santo, a Agenda 2030 ODS, o SIMPAF Sol do Rio de Janeiro, o SIN de Água do Rio Grande do Sul, a FOSSE é, e, e a, o, a Comissão Nacional de Defesa da Água do Uruguai, a FASE, a Federação Única dos Petroleiros, depois eu.. Uh, anuncio outras uh, Entidades a gente, a gente conseguiu aqui uh, Ver que tem os estados aqui do, De Alagoas Amapá, Acre Bahia Rio Grande do Sul uh, Espírito Santo Sergipe, Rondônia Goiás e Minas Gerais Por enquanto E Rio de Janeiro também né? Brasília Brasília São Paulo. Ou seja, a gente conseguiu que esse evento fosse, esse lançamento fosse efetivamente um lançamento muito representativo, tanto nacional como internacionalmente. Eu queria passar agora para a companheira Carmen Souza, companheira, amiga, combatente do Uruguai. Bueno, buenos días. Este, primero que nada, un agradecimiento a la organización de FAMA. Este, a todos por el recibimiento que nos han hecho. Este, realmente es un gusto estar aquí. Y bueno, compartiendo como lo hemos hecho este, desde hace mucho tiempo, la lucha por el agua que este, parece ser cada vez más difícil, ¿no? Este, no significa que no hayamos tenido logros, porque en realidad los movimientos sociales a veces pecamos de este, contar solamente las perdidas o, o, o lo mal que estamos ¿no? Eh, realmente hemos tenido muchos logros pero bueno, eh, parecen nunca ser suficientes ¿eh? bueno, me toca la responsabilidad de hablar por América Latina ¿no? yo hubiera querido que en realidad acá estuviera con alguna, algún compañero de Chile porque creo que Chile este, en este momento es el que está sufriendo este, el avance más agresivo de la privatización ¿no? Chile tiene el 99% de su servicio de agua y saneamiento privatizado este, en Chile se da eh, eh, lo increíble que es que los ríos este, fueron vendidos este, las multinacionales tienen derecho sobre los ríos ¿no? Digo, parece increíble estas cosas en el siglo XXI pero lamentablemente en Chile no han podido revertir lo que fue el proceso de de Pinochet, ¿no? el proceso de la dictadura que dejó totalmente atados los bienes naturales a servicio de las multinacionales. ¿no? Bueno, este, un poco para contar yo, me voy a presentar, yo soy Carmen, estoy representando acá a FOSE, la Federación de Funcionarios de OCE, que es la empresa de agua y saneamiento en Uruguay, que es una única empresa que da agua y saneamiento a todo el país. Este, FOSE como sindicato es integrante de la ISP también. Y fue, se integra en lo que se llama la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, que fue un movimiento que en el 2004 llevó adelante la reforma constitucional que llevó el derecho de agua y saneamiento a la Constitución. Este, seis años antes que la ONU lo declarada como derecho humano, Uruguay llevó a rango constitucional la defensa del agua como derecho humano. Eh, también como Comisión Nacional y como representado representamos lo que se llama la Red Vida que es una red internacional en defensa del agua y la vida con el cual, este, con los compañeros que hemos este, compartido muchas, muchas experiencias entre ellas los, los foros alternativos este, y que bueno, también este, se trata de compartir experiencias y de eh, brindar alternativas a lo que es esta, este tema de privatización un poco para contarles lo que pasó en Uruguay con el tema del agua este, en los años 90, como ustedes se acordarán vino un plan muy agresivo este, del imperio de privatización de las empresas privadas en toda América Latina bueno, Uruguay no fue la excepción ¿no? Este, todas las empresas públicas este, querían ser privatizadas el movimiento sindical realmente eh, muy unido en ese momento y con mucha fuerza este, llevó plebiscitos deteniendo la privatización de la energía petróleo este, telefonía, etcétera. bueno, los plebiscitos la mayoría fueron ganados pero el capital viendo que por ese lado no podía agarró por el lado de, la, de, la, de las concesiones se empezaron a concesionar los servicios fue así que, en el año 92, fue la primera concesión en Maldonado, un departamento de un, departamento de un alto poder adquisitivo en Uruguay, se concesionó a las UES de eso, una parte del departamento de Maldonado. En el año 2000 se concesionó a la otra parte, es decir, quedamos con un departamento en manos de, de multinacionales. Como nosotros como sindicato y como movimiento social visualizamos que eso no iba a quedar ahí, que en realidad, este, querían seguir avanzando en ese, en la privatización y como tampoco se le había hecho eh, caso lo que decía el pueblo porque en realidad la ciudadanía había votado innumerables oportunidades diciendo que quería que las empresas públicas estuvieran en manos del Estado entonces colectivamente surgió la idea de llevarlo a rango constitucional poner en la constitución que el agua y saneamiento solo puede estar en manos públicas estatales y que la participación, gestión y control de todos los recursos hídricos debería estar en manos de la ciudadanía. Bueno, rápidamente les cuento que juntamos las firmas vía democracia directa, se votó en el 2004 y ganamos por casi un 65%. En el 2006 eso llevó a que quedamos libres de multinacionales, tanto los españoles como las sueliones de eso se retiró de Uruguay. Eh, evidentemente fue un logro muy importante para nosotros este, y sobre todo como ejemplo de que se puede, ¿no? Digo que cuando estamos unidos y, y juntamos fuerzas se puede, ¿no? Eso eh, en el 2006 se fueron, eh, comenzamos a diseñar una ley que llevara adelante la, la reforma constitucional y bueno se votaron leyes, se votaron, se, el gobierno diseñó, este. Una, una división dentro del ministerio para, para cumplir lo que era la reforma constitucional pero increíblemente en este momento, 2017 y ya desde mucho antes de 2014 vemos que la privatización se está dando por otra, de otra manera ¿no? en este momento en Uruguay tenemos eh, el 100% de las cuencas contaminadas ¿no? de los ríos y arroyos que tenemos en, en diferentes niveles pero están contaminadas que en realidad eso significa otra, otra forma de privatización ¿no? Eh, tenemos un aumento de la concentración de la tierra impresionante En los últimos 13 tre años, como no se había visto en 100 años Tenemos plantaciones de soja, eh, eucaliptus Lo que hace que los recursos hídricos se vean fuertemente afectados Y que repercuten directamente en lo que es la potabilización del agua ¿no? eh, Por ejemplo, eh, en este año cuando se votó el aumento de tarifas en Ose en la empresa El gobierno, así lo dijo eh, aumentó mucho más de lo que debería cobrando una tasa ambiental para poder solucionar el tema de la contaminación ¿no? entonces volvemos a que eh, los que lucran siempre las pérdidas se socializan nosotros estamos pagando el, eh, el tema de la contaminación sin contar que a veces eh, cada vez a vos se le cuesta más potabilizar el agua ¿no? bueno, la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida ha seguido eh, en pie desde, desde el 2002 desde su fundación tratando de este, revertir esta situación y, y bueno, y viendo que eh, lamentablemente no es una situación que pasa en Uruguay, ¿no? está pasando en todos los países, donde las formas de privatización van variando, ¿no? No es solamente tener la empresa pública en manos del Estado, eh, que eso no va, nos va a garantizar un agua de calidad, ¿no? Eh, sin contar con que además la empresa pública, como empresa pública, en este momento se está convirtiendo en una en una gestión absolutamente privada ¿no? justamente antes de venir este, me entero que a partir del 13 de septiembre de ahora OCE nuestra empresa pública, está cotizando en bolsa ¿no? eh, y bueno, eso es una señal de cómo se quiere privatizar la empresa no directamente porque constitución no puede pero bueno este, toda su gestión se está volviendo como una empresa privada se están tercerizando los servicios que también es una forma de privatización nosotros somos eh, casi 4.500 funcionarios, de los cuales el 25% en este momento de los funcionarios están, eh, son privados en el sentido de que se contratan empresas tercerizadas para hacer el trabajo este, que hacemos los funcionarios, ¿no? Y esto no va en contra para nada de los compañeros tercerizados que son trabajadores como nosotros, pero bueno, eso conduce a una pésima gestión de la empresa y a una precarización del trabajo realmente inadmisible, ¿no? Digo, tenemos un ten estamos en la oficina trabajando con compañeros que hacen nuestro mismo trabajo y cobran la tercera parte de sueldo. Porque en realidad la ganancia se le lleva el intermediario, ¿no? Eso también es otra forma de privatización. Este, y bueno, eh, vemos cómo el capital frente a los obstáculos que le vamos poniendo se reconviertan, ¿no? Este, si no se pueden quedar con la empresa se quedan con los servicios se quedan con el agua de otra manera vía la contaminación, vía eucaliptos, vía soja este, y bueno, en esa pelea estamos ¿no? Digo, sobre todo transmitirle el mensaje porque hay muchos compañeros en América Latina que están peleando y con toda razón para tener leyes que nos ampare en la defensa del agua en manos públicas, en la defensa del agua como derecho humano pero bueno, viendo la experiencia uruguaya, este, no alcanza con eso, ¿no? Eh, cada vez estamos más convencidos de que cualquier eh, reforma constitucional, cualquier ley, cualquier medida que se tome desde el punto de vista legal, tiene que indefectiblemente estar respaldado por la lucha popular y por el control popular. Porque las leyes escritas este, no se cumplen solas. Si el pueblo no las hace cumplir, seguramente no se van a cumplir. Bueno, nuevamente agradecerles, este, decirles que eh, vamos para vamos para French, como dice ustedes, que la victoria es nuestra. Gracias, Carmen. Ahora nos vamos a pasar la palabra pro Mohammed Ahmad. Nós vamos sair do Fama falando vários idiomas Eu sou Mohamed da Palestina. Primeiro eu gostaria de agradecer a, a Escola Florestan Fernandes e o movimento do Fama que nos convidou para estarmos aqui. Eh, napperim la riunione preparatoria per para de 2018. Estou aqui é, em nome da minha organização, do povo. Minha organização é a União de Trabalhadores da Agricultura, é, que representa mais mais ou menos 3 mil agricultores na Palestina e e estou sou membro também do movimento camponesa da Da, da Via Campesina e representa também Marrocos, Tunísia e todos os países que lutam para poder defender a água e a alimentação companheiros e companheiras eu estou aqui em, tem mais da metade da, popula da população mora em lugares de, de crise de água e isso aqui está ficando cada vez pior por causa da mudança climática né? e e está mais difícil cada vez encontrar água potava. A Palestina é em um dos países que tem mais dificuldade de alcançar a água. A escassez de água no país, sobretudo por causa de problemas da natureza e, sobretudo, do homem, sobretudo pela ocupação do Israel. Cada tanto, a, a, a falta de água no Brasil tem sido um problema, resultado, sobretudo por causa do crescimento da população, mudança climática. Isso, mas, sobretudo, pelas práticas do Israel e restrições que impõe o Israel, tanto no, no, no setor de recursos de desenvolvimento por muitas décadas os palestinos têm sido negados dos direitos à água os eh, os direitos dos palestinos de ter uma parte da água e recursos têm sido impedido pela ocupação da Israel como resultado eh, as, os palestinos estão querendo eh, as pessoas estão sofrendo muito de água adequada, mas uh, o Israel tem exatamente um papel muito grande nessa falta de recursos. Os recursos de água da Palestina estão controlados pelo Israel e que eles pegam 85% da água para a sua população e seus colonos que estão confiscando as terras palestinas uh, na na, na, na Cisjordânia e vão então continuando sofrendo da falta de água para as famílias. E também Israel tem práticas que violam os princípios de soberania. Muitos recursos das pessoas não têm, são ocupados e como resultado, os recursos de água da Palestina são insuficientes e não são suficientes para cobrir a demanda de água da Palestina depois de 2000 a ocupação Israel manteve a, a Cisjordânia, Gás e o e, Jerusalém e, do Leste fisicamente isolada através de pontos de checagem que faz que as pessoas quase que perdem a dignidade nesse movimento e diminuem as oportunidades de ter acesso aos mercados e, sem e não podemos exportar os produtos. Sim, as fontes de águas perto de Israel têm sido o ataque das atividades que eliminaram, ou colocaram em risco o acesso às fontes de água pelos palestinos. Também, é, também por causa do desenvolvimento do país de Israel e causando pouco desenvolvimento na Palestina é, os palestinos agricultores palestinos estão querendo construir cisterna para poder pegar uma água de chuva para sua agricultura e, mas para isso precisam de autorização do governo de Israel que não tem qualquer respeito por humanidade É, ou, não, não estão respeitando qualquer humanidade e finalmente destruem qualquer infraestrutura ou destroem ou, ou, ou arruinam qualquer infraestrutura feita para poder coletar água A Palestina tem um de ter participado com fama e vai participar com fama em 2018 na luta contra o conflito de água na Palestina e no resto do mundo e gostaria de agradecer todos os movimentos internacionais que participaram aqui e compartilharam a sua experiência para defender os direitos humanos e dar aos humanos a oportunidade de ter dignidade e justiça. Muito obrigado. Agradeço aqui a intervenção do, do Mohamed e dizer que o povo brasileiro está solidário à luta do povo, do povo palestino e dizer que o, o Alain não fez só uma intervenção aqui sobre os problemas que eles enfrentam lá na Palestina e de apoio Fama, mas fez uma, uma denúncia muito grave, né, que é o que o povo palestino passa em, em função dos ataques em Israel. A, a possibilidade da população palestina ter o mínimo de acesso à água para sua sobrevivência, com destaque, para que até a água de chuva, para eles poderem utilizar, tem que ter autorização de Israel. Então, nossa solidariedade ao povo palestino. Eh, sí, este, realmente lo, no quería dejar pasar esto porque una compañera de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida estuvo en Palestina eh, porque a uno a veces lo, lo, lo que escucha o lo que ve en internet a veces le parece mentira que pueda estar sucediendo, no aparecen cosas este, irreales. no Una compañera, la compañera Najit, estuvo por el tema del agua en Palestina y realmente eh, eh, los relatos que nos trajo, las fotos que nos trajo, parece algo increíble, ¿no? Es, es realmente un crimen a la humanidad lo que está pasando, ¿no? Digo, donde la gente, hasta le quieren cobrar el agua de lluvia, donde este, les han puesto muros, muros este, que cortan los acuíferos para, para dejarlos aislados de los acuíferos, este, donde le dan este, oh, agua eh, racionada por horas y a veces tampoco le dan Realmente es, es, es algo espeluznante lo que, lo que está pasando con el tema en general en Palestina, pero en particular del agua. ¿no? Así que este, darle nuestro, todo nuestro aliento al compañero y que bueno, que este, estamos observando y estamos absolutamente conscientes de que esa lucha este, la tenemos que tener muy presente siempre, todos los días. ¿no? Gracias. Gracias É, agora nós vamos ouvir a companheira é, do Canadá, que vai se apresentar melhor, é a Amira Karan Karunanantan. Ok? <risos> vamos lá, Amira. Ah, aliás, é uma breve observação. A Amira é, esteve conosco na atividade na Escola Nacional Florestan Fernandes, e se revelou uma grande dançarina. Obrigada. Bom dia. Uh, I apologize, I'm going vou to... falar em inglês. Eu adoraria falar em português, mas eu vou ter que falar em inglês. Eu sei, eu vi que fui apresentado por Edson como representante de, de da, do Canadá. Mas, e, e, e, e, e moro no Canadá, mas eu nasci na Ásia. E passei toda a minha, minha, minha infância na África e trabalho no mundo. Então eu acho que eu sou mais bem uma cidadã do mundo. Mas como fui apresentada como do Canadá, eu. Vou começar com a história do Canadá, que é evidentemente... Um socialista, um líder socialista durante os anos 40, 50, começou a trabalhar a questão de que os trabalhadores começassem a organizar e começou a falar sobre a terra onde moravam os gatos e ratos. E os gatos eram os que tinham o poder e faziam as regras. Os gatos eram quem tomava a decisão era o um gato. E por muito tempo, sim. Simplesmente, os, os ratinhos tentavam de agradar os gatos, mas nunca estava satisfeito o gato. E nunca poderia você lutar contra o gato, porque os gatos fazem regras que falham para gatos. Então, faria que os, as casinhas dos ratinhos tinham uma porta de entrada, porque o gato podia entrar. Então, é tipo de regra. Até que um dia, um ratinho teve uma ideia. O líder começou começou a organizar os ratinhos começamos a fazer regras e, e voltar a pegar o poder isso aí representa uma história muito boa sobre a resistência contra o mundo corporativo e o fórum mundial não podemos lutar contra porque as corporações atuam como corporações eles querem lucro elas você, sempre vão procurar lucro e você não pode parar mas nós podemos parar Fa fazer que elas não façam as regras, e por isso estamos resistindo contra o Fórum Mundial da Água, e por isso temos criado um espaço, um espaço um, um, alternativo como Fama. A minha organização, o, o Conselho dos Canadenses, eu trabalho para o projeto internacional do no nosso Conselho, nós tivemos envolvidos na resistência contra o Conselho desde o início, meu chefe, o presidente do Conselho, é a primeira vez que foi para um fórum na AIA em 2000, e nesse momento ele não tinha um movimento global, porque todos nós entendemos que achávamos que era uma questão local, e eram as pessoas que trabalhavam em questões locais que lutavam por isso. Então, quando aconteceu o primeiro fórum, a gente percebeu que os gatos estavam operando globalmente, as políticas estavam sendo feitas pelas leis, as leis estavam fazendo as políticas a nível mundial, então o projeto Planetos e outras organizações decidimos começar a prestar atenção o que, que está acontecendo aqui e também nós fomos então nos fóruns o Wolfram, como grupo pequeno é, para poder fazer a oposição desafiar contestar o que estava o que estava acontecendo e um dia começamos a crescer e até que apareceu então o um movimento global e resistência global pelo tema da água e até que chegou um dia que a resistência cresceu tão grande que decidimos criar os um nossos próprios panos alternativos. Acho que a primeiro foi no México em 2006 e desde essa época então nós tivemos uma outra Também no outro Marseia, que foi maior, inclusive com o corporativo. Então, esperamos que no Brasil a resistência e a parte alternativa seja gigante, fantástica. E, como se a resistência continua sendo importante porque as corporações continuam criando estratégias para controlar a nos, os nossos aquíferos, tudo. Então, isso é muito importante temos que e cada movimento é importante é a consolidação dos nossos movimentos, compartilhar o nosso conhecimento e estratégia tem sido uma parte importante da nossa resistência. Não, não defendemos somente uma vez cada duas ou três anos. Resistimos através dos nossos movimentos, compartilhando estratégias e, e o que acontece entre um fórum e outro essa luta continua aqui, aqui em vários lugares. O que tem acontecido no, no Brasil também uh, é muito importante no contexto deste de fórum, que vai acontecer, há um, um, uma coalizão, um coalizão muito grande interestes with interestes with interest, com, um, coalizão think, de interesses um, corporativos, ou um, coalizão de interesses corporativos com um, o um, governo, então the, a gente sabe, então vocês sabem que os movimentos movimentos populares Brasil têm sido sob ataque, então, eles estão esperando que vão ter um bom momento no Brasil porque tem um governo muito amigo, muito amigo para eles para recebê-los e eu acho que a fama vai garantir que eles não vão ter um bom momento no Brasil e que vai ter uma forte resistência para o que eles querem alcançar então eu acho que também com a América Latina não é o povo o latino-americano não tem problema com sair às ruas, é, sabem sair às ruas, a experiência de vocês é muito grande, a experiência de vocês é muito diferente aqui no Brasil e no Chile. É, mas, mas vocês tiveram um golpe no seu governo, e então isso fica claro que é por causa... Não? Então, é, há uma rejeição para a agenda capitalista aqui no Brasil, então aqueles que procuram o lucro e querer angariar a nossa água ah, e serviços têm que encontrar formas não democráticas de alcançar um, isso então eu acho que to tem to muita spread, esperança yeah, por outro lado porque, de fato, de fato eh, temos muitas comunidades que no Brasil são fortes e resistentes à privatização e ao capitalismo. Quando a gente fala sobre construir alternativas, essas alternativas eh, têm crescendo, são alternativas que nós temos. E esta visão, este é o mundo, muitas coisas não são novas, mas todas as ideias e estratégias há estado nas nossas comunidades por muitos anos, e isso é verdadeiro no Brasil, na América Latina e em várias das nossas comunidades no mundo. Então, isso falado, simplesmente resumo dizendo, falando que eu acho que isso é apenas o início de um processo muito importante de consolidação, que os movimentos de justiça popular estão aqui e nós estamos juntos com vocês para construir um movimento internacional e queremos continuar a trabalhar com os grupos que conheci aqui no Brasil. Quero agradecer fama por nos convidado e me permitir ser parte desse processo e fora até temer. Fora Conselho Mundial da Água. Fora Conselho Mundial da Água. Muito bem, é, obrigado as companheiras, os companheiros é, internacionais. É, eu, eu, eu, esse, esse evento ele está sendo. A gente ficou sabendo agora que ele está sendo transmitido ao vivo pelo. Evidentemente, pelo site do, do Facebook, Fama. Facebook, Facebook. É, desculpa, Facebook do Fama, pela Fundação Persão Abramo, pela Mindia Ninja e pelo site do Partido dos Trabalhadores. Pelo Facebook do Partido dos Trabalhadores Nacional. É, então, são quatro transmissões ao, ao, ao vivo e de grande é, abrangência é, eu queria é, em função disso, eu queria aproveitar essa mesa e fazer um convite formal em nome da coordenação do FAMA é, que está aqui para que todas, que todas que todos os países, todas as organizações dos países da África da Europa, da América Latina é, da Ásia É, da Palestina, do mundo árabe, que se agreguem ao, ao, ao, ao FAMA né, nesse processo de construção. Acho que é muito bom que o Fórum das Corporações nos considere é, radicais, e... porque nós somos mesmo, nós somos radicais e nós temos lado, e o nosso lado é a luta em defesa da água como um direito e não mercadoria. Queria é, compor outra mesa agora, agradecer aos, aos companheiros, vamos seguir a nossa dinâmica aqui. Obrigado, Carmen, Mira, Mira, Mohamed e Renato. Bom. A gente pensou aqui, como a mesa era uma mesa que só cabe em quatro, cinco pessoas, a gente vai é, chamar as entidades que nós pactuamos para fazer uso da palavra pelas entidades do movimento brasileiro, é, aqui no, no púlpito. E nós não definimos uma, uma ordem aqui, Eu, enquanto a primeira pessoa fala, a gente vai... É, é, listando, vamos tentar intercalar entre um homem e uma mulher é, para fazer uso da palavra aqui. Então eu queria inicialmente convidar o, o representante é, do movimento sindical internacional né, é, e a gente co combinou de falar nessa mesa, apesar de ele ser internacional, a ISP é uma entidade internacional cuja é, grande representação dela está aqui no Brasil, né? Então, eu queria convidar o companheiro Oscar, é, que vai se apresentar... Oscar? Rodrigues. Rodrigues, que vai se apresentar aqui e vai poder falar em nome do Movimento Sindical Internacional. Por favor. Bom dia, companheiras e companheiros. Bom dia. Bom dia. Para nosotros en la Internacional de Servicios Públicos es un privilegio muy grande poder estar compartiendo con todas y todos ustedes esta, este acto de lanzamiento de fama. Quisiera también aprovechar, si me lo permiten, robarles unos segundos de su tiempo para informar que esta mañana ha arrancado una huelga nacional en el Perú, precisamente y justamente por el tema que nos ha convocado esta actividad, que es la defensa del servicio público de agua y saneamiento. Entonces quisiera pedir un aplauso y que este sea extensivo y que sea llevado como portador y compañero Luis Izarra, que está presente acá con todos nosotros quien es el, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable de Perú. Como bien se ha dicho acá, América Latina se siente por una amenaza y esta amenaza tiene su origen fundamentalmente en una mala interpretación que desde la convocatoria de los foros internacionales, a través de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial como también algunas agencias de Naciones Unidas están haciendo sobre la obligación que le confiere a los gobiernos del mundo para poder cumplir con los nuevos objetivos de desarrollo sostenible y por supuesto también sus metas. ¿Por qué decimos que es una mala interpretación sobre ese cumplimiento? Porque para poder cumplir con esas metas se está favoreciendo la participación y únicamente el espacio para poder discutir y analizar propuestas tendientes hacia la privatización y la mercantilización del agua y el saneamiento. Entonces se privilegia una discusión que es pública al sector privado para poder cumplir con esas metas y esos objetivos de desarrollo sostenible. Y me refiero particularmente con, de dos objetivos que son esenciales y estratégicos y que tienen que ver mucho con la reducción de la pobreza extrema en el mundo y, me, y son el objetivo número 6, que es el que hace referencia al suministro y a la calidad del agua pública y el objetivo de desarrollo número 8 que hace referencia al trabajo decente en el mundo. Me alegró mucho escuchar a un querido amigo y compañero, Leo Jeren, quien es relator de Naciones Unidas para el tema del agua, quien sabemos desde la Internacional de Servicios Públicos que ha hecho una labor bastante fuerte para poder ser escuchado en representación de las voces donde no tenemos presencia las y los trabajadores las y los indígenas las y los campesinos y las y los ciudadanos comunitarios en ese sentido compañeras y compañeros la Internacional de Servicios Públicos se opone a cualquier iniciativa de flexibilización de este debate para privilegiar esencialmente al sector privado y específicamente a las corporaciones multinacionales. Reconocer que el agua es un derecho humano fundamental, tal y como fue declarado en el año 2010 por Naciones Unidas, no es aceptar que es una simple declaración de principios ni tampoco de ah, fundamentos filosóficos que atañen a las grandes necesidades del planeta por una, por una mejor calidad del agua, sino que es una responsabilidad global que le confiere precisamente a las organizaciones globales, a quienes dirigen los destinos de este planeta y a quienes tienen la responsabilidad de hacer una mejor gestión pública del agua y el saneamiento. En esa perspectiva, compañeras y compañeros, desde la Internacional de Servicios Públicos, hemos acompañado todos los foros que han albergado a las organizaciones y movimientos sociales, desde antes de México y hasta nuestros tiempos, para poder llevar una voz de, de protesta, a las corporaciones multinacionales, para poder llevar la voz de las y los trabajadores por la defensa del servicio público y la calidad del agua y el saneamiento. No quisiera dejar pasar esta oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con fama, reafirmar nuestro compromiso de poder convocarnos acá una buena delegación de... Líderes y lideresas sindicalistas de muchos países Pero preferentemente de América Latina Para marzo del 2008 Para hacer sentir precisamente nuestra voz en este foro alternativo Estamos convencidos que el Foro Mundial del Agua No es más que un espacio físico En donde se hacen buenos negocios Sabemos que este es el espacio de la avaricia y de la voracidad de las corporaciones multinacionales favorecidas por las políticas del Banco Mundial y por algunas agencias de Naciones Unidas precisamente para hacer buenos negocios. En esa misma materia, compañeras y compañeros, nos oponemos también a los acuerdos de libre comercio especialmente el TISA por sus siglas en inglés que significa el Acuerdo de Comercio y de Servicios que favorece todas estas plataformas para abrir el espacio público de la gestión y el suministro del agua y el saneamiento al sector privado con fondos provenientes de las entidades financieras internacionales y con diseños y estrategias también muy bien hilvanadas desde los escritorios de los técnicos al servicio de estas entidades y que están llevando a los gobiernos propuestas también en representación de las agencias de Naciones Unidas. Nos oponemos a todo esto compañeras y compañeros y nos unimos fuertemente y esperamos con todo nuestro deseo que esta convocatoria, para marzo del 2018 sea exitosa y que nos convirtamos en la única voz de protesta y de rechazo para que el agua no se convierta en un objeto de mercancía. El agua va más allá que de ser un derecho humano, como lo estuvimos discutiendo en la diversidad durante este fin de semana en un retiro que tuvimos las organizaciones presentes acá, y donde pudimos aprender sobre quizás perspectivas diferentes y percepciones diferentes de cómo vemos el agua y cómo debemos de luchar de alguna manera, quizás desde ambos distintos, pero siempre convergiendo en un mismo objetivo en común. Compañeras y compañeros, el agua es la fuente de la vida. El agua es el génesis y no puede ser el final que quede en manos de las corporaciones multinacionales. Defendamos el servicio público del agua, quien, por, quien, quien importe, quien lo abastece o lo suministre, sean entidades públicas, sean entidades municipales o sean entidades u organizaciones comunitarias. Compañeras y compañeros, Muchísimos éxitos porque vamos desde ya a estar muy felices, encaminados a hacer cumplir nuestra misión para el mes de marzo del 2018. Y no puedo cerrar esta intervención sin solidarizarnos con ustedes también en las palabras que hizo la compañera Mira, fuera temer. ¡Vuelta la democracia a Brasil y la Internacional de Servicios Públicos! Muy recelosa de lo que acontezca de aquí en adelante con este gobierno. Muchísimas gracias compañeras y compañeros.